Hola, poemas, sí, gracias. Este no. ¿No? Voy a recitar un poema ahora que se titula Dejar y ser todo. Es un poema que trata de alguien que deja de ser para serlo todo. la señora. <risa> <risa> hasta la fecha. hoy la una década Y cerca en el tu Dios es el tiempo que convierte en siglos de segundos. Dejaste de ser y te hiciste revelación. Estrella infinita que posa en su camino su mirada de luz silenciosa Siempre me indica el norte Más allá de dientes y veletas Al momento Se te antoja ser una flor Al otro Llegas en forma de melodía La raíz más profunda del mi bosque Fuego cálido de hogar Verán los lazos de la, la penuda. el vuelo de las aves, el canto de la tinta. Dejaste de ser, para serlo todo. Dejaste de ser, para ser todo lo que eres en mí.